En este vídeo vamos a ver lo que es un circuito RC sin fuentes. Se llama así a una clase de circuitos en los cuales tenemos una resistencia colocada en serie con un condensador. Y el condensador, vamos a suponer que tiene una carga inicial Q0 no nula. Es decir, en el instante inicial, eh, si aquí dibujo el condensador de nuevo, la carga en la placa positiva es de más Q0, y la placa contraria, que es la negativa, tiene la misma carga pero de signo contrario. De tal manera que hay una caída de tensión entre ambas placas que viene dada por la carga, valor absoluto, entre la capacidad. Y vamos a llamarla tensión inicial. La tensión inicial entre las placas del condensador. Entonces no hay fuentes de tensión, no tenemos ninguna pila. Se llama entonces RC porque tengo una resistencia y un condensador. Fijaos que tengo aquí un interruptor. En el instante inicial cierro el interruptor, de tal manera que se puede producir una corriente eléctrica. Vamos a ver cómo se calcula esta corriente eléctrica. Vamos a fijarnos en dos puntos imaginarios del circuito, que son este punto A y este punto B. De tal manera que si yo lo redibujo de otra manera, el circuito, para que veáis que es así lo que digo, tengo la resistencia en paralelo con el condensador, porque estos son el punto A y el punto B. Por lo tanto, voy a intentar aplicar las leyes de Kirchhoff para este circuito. Por un lado, como me he inventado que hay dos ramas, esta la que va la corriente que va hacia la resistencia y la corriente que va hacia el condensador, aplicado al, nodo, perdón, al nudo A, tengo que la suma de las dos corrientes es cero, ya que las dos corrientes son salientes del nudo A y no hay ninguna corriente entrante. Por otro lado, otro dato que conocemos es la tensión en el instante inicial entre las placas del condensador que hemos dicho, que es la carga, que es un dato conocido, entre la capacidad del condensador. Además, la tensión entre los puntos A y B coincide con la tensión que hay entre los, los terminales de la resistencia o entre las placas del condensador. Y como son iguales ambas tensiones, pues las vamos a llamar sin ningún subíndice, simplemente como V, ya que hemos dicho que tanto la resistencia como el condensador respecto de los puntos A y B están en paralelo por lo tanto aplicando estos datos a esta ecuación tendremos que la corriente de la resistencia viene dada por la ley de ohm la corriente es la tensión entre las placas de la resistencia dividido por la resistencia pero por otro lado la corriente en el condensador es la capacidad por la derivada de la tensión respecto del tiempo ¿Por qué? porque la carga en el condensador es eh, la capacidad por la tensión. Si yo aquí aplico una derivada respecto del tiempo, me queda que la intensidad en el condensador, que no es otra cosa que la derivada temporal de la carga, será la capacidad por la derivada temporal, que es justo lo que tengo yo aquí. Entonces, lo que nos ha quedado es una ecuación diferencial eh, de la tensión respecto del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Es una ecuación donde la incógnita es la tensión que es una función del tiempo, y aparece la tensión v y aparece la derivada de la tensión respecto del tiempo. Entonces una manera de resolverlo es poniendo a un lado del igual todo lo que tiene que ver con la tensión y al otro lado del igual todo lo que tiene que ver con el tiempo. Por lo tanto nos queda la, el diferencial de tensión entre tensión es igual a la menos eh, de diferencial de tiempo entre rc. Ahora, para deshacer estos diferenciales, aplicamos la operación contraria, que es una integral definida, una integral en dos puntos que debemos eh, identificar. Normalmente, como instante inicial es el instante cero, eh, en, el cu en cuestión del tiempo es el instante t igual a cero, y en cuestión de tensión es la tensión que había al principio del problema, que era v sub cero. Y el estado final para las integrales será eh, un valor genérico de la tensión en un instante de tiempo genérico t. De tal manera que nos queda la derivada, perdón, la integral entre v y v sub 0 de diferencial de v entre v y menos 1 partido de la constante red por c por la integral entre 0 y t del diferencial de t. Esto obviamente nos va a quedar el logaritmo neperiano de v entre los dos instantes, v y v sub 0, que es el logaritmo neperiano de v entre el logaritmo de v. Cero. O sea, el logaritmo de v entre v sub cero. Deshaciendo ahora la operación logaritmo neperiano, lo que conseguimos es despejar el valor de la tensión y por eso nos aparece una exponencial. ¿Cuánto vale la tensión entre las placas del condensador o la tensión entre los terminales de la resistencia? Pues es el valor que tenía inicialmente el condensador por una exponencial cuyo exponente es negativo, ya que el tiempo avanza, luego el tiempo es positivo, la constante R por C también es positiva, y por lo tanto esto, eh, si lo represento gráficamente, es una gráfica, una exponencial, una curva que tiende a cero. A esto se le llama descarga del condensador, es una descarga exponencial, lo cual significa que en el momento en que cerramos el interruptor, esa carga que había en el condensador se va perdiendo con el tiempo, y al cabo de un cierto tiempo prácticamente es cero. Como es una exponencial, nunca llega a ser exactamente cero, pero a efectos prácticos en algún momento prácticamente es cero. Si yo a esta ecuación la multiplico por la capacidad, obtengo la carga que hay entre las placas del condensador, la carga almacenada. Y es una expresión similar. La carga entre las placas del condensador es la que había inicialmente, que era este dato por la misma exponencial, con lo cual la carga también va disminuyendo respecto del tiempo. Por último, si yo aplico aquí la derivada respecto del tiempo para encontrar la intensidad, la intensidad de corriente nos queda una constante, que sería como el valor máximo, por la misma exponencial, con lo cual también hay un, hay un chute, digamos, de corriente, pero va disminuyendo eh, rápidamente porque es una exponencial también con exponente negativo. Ahora vamos a ver el caso contrario. ¿Qué pasaría si yo tuviera un circuito RC, donde ahora el condensador está descargado, es decir, entre sus placas no hay ninguna tensión, es decir, no hay ninguna carga almacenada, pero ahora tiene una fuente externa de tensión. Entonces yo ahora voy a tener una pila o batería de tensión conocida V0, una resistencia y un condensador. Están, los tres elementos están en serie. De tal manera que en el instante inicial cerramos el interruptor y por lo tanto empieza a circular una corriente. La corriente obviamente tendrá en este ejemplo sentido horario, ya que sale del polo positivo de la pila para llegar hacia el polo negativo de la pila. Entonces vamos a aplicar ahora las siguientes ecuaciones. Por un lado, como los dos elementos están en serie... Las corrientes son las mismas y, por lo tanto, no voy a distinguir la corriente que pasa por la resistencia de la corriente que pasa por el condensador, sino que lo voy a llamar directamente corriente. Por otro lado, aplicando la ley de Kirchhoff a esta malla, la tensión que cae en la resistencia más la tensión que cae en el condensador es igual a la tensión de la pila. Por lo tanto, voy a sustituir aquí esta Tensión en la resistencia viene dada por la ley de Ohm, mientras que los otros elementos los voy a dejar igual. Recordando que la intensidad es la derivada temporal de la carga entre las placas del condensador, yo esta intensidad la escribo como una derivada de la carga respecto del tiempo. Y luego a su vez recordemos que la carga es la capacidad por la tensión, por lo tanto si yo aquí derivo me va a quedar la capacidad por la derivada de la tensión entre las placas del condensador respecto del tiempo. Bueno, pues esta es la nueva ecuación diferencial, donde ahora está planteada respecto de la tensión que hay entre las placas del condensador. Igual que antes, dejamos a un lado del igual todo lo que depende de V sub C y al otro lado del igual todo lo que depende del tiempo. De hecho, esto, esto que acabo de poner es un estado intermedio, aquí lo vemos mejor. A la izquierda... Están todos los términos que dependen de V sub C y a la derecha están todos los términos que dependen del tiempo. Deshacemos estas derivadas aplicando una integral definida entre el instante inicial, tiempo cero en la cual la tensión entre las placas del condensador es cero y un instante genérico T, para el cual hay una tensión genérica V sub C. Esta integral diferencial de V sub C entre V sub 0 menos V sub C, nos va a dejar un logaritmo neperiano de nuevo que deshacemos encontrando la eh, operación exponencial. De tal manera que, obviamente aquí me he saltado algún paso, la tensión entonces entre las placas del condensador es el valor de la pila externa por una exponencial que está aquí entre corchetes, uno menos una exponencial. Como la exponencial tiene signo negativo en su exponente, cada vez tiende a cero, y entonces lo que hay entre corchetes, ese valor entre corchetes tiende a 1, es decir, esto tiende con el tiempo al valor v sub 0. Y aquí lo tenemos, en esta gráfica donde yo represento la tensión entre las placas del condensador respecto del tiempo, inicialmente esta tensión es 0, pero a medida que va pasando el tiempo va ascendiendo y va llegando a esta asíntota horizontal, de tal manera que después de mucho tiempo el valor entre las placas del condensador coincide con el de la pila que tengo yo aquí. Igual que antes, si yo multiplico por la capacidad, obtengo el, el valor de la carga que tengo entre las placas del condensador y luego, eh, de igual forma, esto de aquí está repetido, eso es un error, y luego si yo aplico la derivada a esta expresión de la carga, obtengo la corriente eléctrica, que en este caso, si yo lo dibujara aquí, la corriente eléctrica sí que tiende a cero con un exponencial eh, co justo como teníamos antes Bien, en este circuito que vemos aquí dibujado en el programa crocodile clips tengo precisamente un circuito que nos va a permitir entender el funcionamiento de este circuito rc en la izquierda tengo una malla donde tengo una pila de 9 voltios en serie con una resistencia de 10 kilo y un condensador de 10 perdón de 100 microfaradios inicialmente está descargado aquí la tensión eh, pone 45 microvoltios, que es prácticamente cero. La parte de la derecha tiene otra resistencia de 10 kilómetros también y voy a hacer lo siguiente. Voy a eh, desconectar aquí el interruptor y voy a conectar este otro. Fijaos cómo, al haber cerrado aquí este interruptor, hay una corriente eléctrica en el sentido horario que hace que la tensión entre las placas del condensador, la de arriba menos la de abajo, tienda a 9 voltios, que es precisamente el valor de la pila exterior, mientras que la corriente eléctrica que atraviesa, en este caso, el condensador, es prácticamente cero y ha ido decayendo muy rápidamente a cero. Fijaos cómo las cargas positivas se han acumulado en la placa del condensador más cerca al polo positivo de la pila y las cargas negativas están más cerca del polo negativo de la pila. Ahora lo que voy a hacer se ha producido la carga, vamos a forzar la descarga, para lo cual voy a desconectar el interruptor de la izquierda y voy a conectar el de la derecha. Ahora la descarga hace que la tensión en el condensador tienda a cero y ahora la corriente, manteniendo el, el amperímetro en la misma posición, sale negativa porque ahora es de sentido horario, por lo tanto, es el contrario al que teníamos antes. Por lo tanto, ve cómo el condensador cada vez tiene menos tensión entre sus placas y la, tensión, y la corriente perdón, también tiende a cero. Lo vamos a ver otra vez. Primero la carga, veis que aumenta la, la tensión y disminuye la corriente. ¿Vale? Se va cargando, se va cargando, se va cargando, y ahora la descarga. Ambos valores tienden a cero, solo que la corriente lleva el sentido contrario al de antes. Bien, y hasta aquí este vídeo de hoy. Espero que os haya gustado.